Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Prólogo. Dedicatoria. A todos los sanos de corazón, a los que sufren sin conocer la causa, a los que tienen inquietud espiritual, a los buscadores de la verdad de la vida, a los que han perdido la fe en su religión, dedica esta obra. El autor. Presentamos a la consideración del lector, tres enfoques sobre un mismo tema. Reencarnación. A través del análisis de las partes en que cada uno de ellos se compone, podrá ir haciendo sus propias conclusiones. El autor no pretende exponer una doctrina nueva, ya que los conceptos presentados en esta obra, son harto conocidos en las diversas esferas del saber humano. Tampoco pretende satisfacer a todos aquellos que esta obra lean, porque diversos son los grados de capacidad intelectiva y conceptual de nuestro conglomerado social así como de influencia de los conceptos absorbidos desde la infancia y que forman parte del acervo cultural contenido en el archivo mental, los cuales impiden, muchas veces, identificar verdades grandiosas. Tampoco es objeto de esta obra llevar al lector hacia una creencia más, porque la reencarnación o pluralidad de vidas humanas del espíritu, está comprendida en una ley natural, en una palingénesis universal y cósmica, inherente en toda manifestación de vida. El autor de este libro aspira, tan solo, a cooperar con aquellas personas libres, en la búsqueda de la verdad de la vida, y llevar el conocimiento de una verdad, enfocada desde diversos ángulos, de un aspecto de la verdad una, a aquellos que hayan perdido la fe en la justicia divina, al no encontrar una explicación lógica a las desigualdades intelectuales, morales y físicas, existentes en el conglomerado humano. El hombre de hoy ha perdido la fe en la grandiosidad divina y su justicia, porque su mente, su lógica rechaza conceptos impuestos en épocas de oscurantismo. Necesita de conceptos más amplios y claros acerca de la vida y su destino, conceptos que resistan al análisis de la razón, necesita saber de dónde viene y hacia dónde va, su origen y su destino, y conocer el porqué de la vida. Ya no le amedrenta un infierno eterno, en el cual no cree, ya no le halaga un cielo de beatitud contemplativa. Pero, a muchos tampoco les satisface la idea positivista nihilista, en la cual encuentra un gran vacío, que conduce a un materialismo embrutecedor, que puede arrastrarles a la frustración y suicidio psicológico. Es urgente dar a conocer al hombre su responsabilidad en el concierto universal, las leyes que rigen su naturaleza psíquica y espiritual, para que, conociéndolas, no las infrinja y evite las reacciones consecuenciales. En ningún lugar ni circunstancia, puede el ser humano sustraerse a la influencia de las leyes que rigen su propio psiquismo. Puede ignorarlas, puede desdeñarlas, no importa, ellas están inmanentes en su propia naturaleza, actúan automáticamente, y toda transgresión a las mismas coño lleva su reacción dolorosa. La ignorancia de las consecuencias, es la que arrastra al ser humano a cometer múltiples errores. De aquí, la necesidad de conocer las leyes que rigen la vida, en sus tres aspectos, psíquico, espiritual y físico. Las leyes divinas por las cuales están regidas todas las manifestaciones de vida en el cosmos infinito, están orientadas para llevar al ser humano hacia la meta suprema, en la cual está implícita la felicidad. No obstante, esa meta, esa felicidad, debe ser conquistada por el propio esfuerzo, que sensibiliza el alma para gozarla. No nos engañemos con espejismos, ni con promesas que no pueden ser cumplidas. La verdad divina, es una sola para todos los millones y trillones de mundos esparcidos en el cosmos infinito. Es propio de mentes infantiles pretender que esta verdad divina, patrimonio de todos los mundos, pueda ser acaparada por alguna de las creencias religiosas de este nuestro pequeño planeta. Cuando por primera vez se piensa en la posibilidad de vivir un gran número de veces sobre la Tierra, con cuerpos humanos diferentes, esta idea parece ridícula, pero, cuando se reflexiona acerca de las diferencias intelectuales, volitivas y morales, existentes en el conglomerado humano, cuando se analiza la distancia que separa al hombre salvaje del civilizado, al bruto del inteligente, al malvado del justo y bondadoso, cuando se escucha la voz interna del ego, donde radica la sabiduría, Puede apreciarse fácilmente la evolución de los seres y comprender el fundamento de la ley de las vidas múltiples y sucesivas, como una necesidad del espíritu para el desarrollo de sus facultades potenciales. Todo concepto nuevo, produce un impacto en nuestra mente, en el primer momento, mayor o menor, según la formación cultural, agradable o desagradable, según los gustos y tendencias, y los conceptos que previamente hayan entrado a formar parte de la conciencia como humano ya que el individuo hace poco uso de su conciencia superior, donde radica la sabiduría, de aceptación o rechazo, según la mayor libertad mental o las trabas de los convencionalismos, así como la capacidad analítica y conceptual. Una mente presionada por los convencionalismos o dogmatismos, por ejemplo, no es libre para razonar, por lo que arrastrará al individuo a la incomprensión, y consecuencialmente a la intransigencia y rechazo de todo concepto de verdad diferente al suyo, sin el imprescindible análisis imparcial. Demostrado está también que, una mente debilitada por la presión de conceptos ya formados, dificulta y hasta puede coartar la libertad de hacer uso de su capacidad raciocinativa. Solo con una mente libre y clara podremos razonar, solo una mente libre de presiones, puede ejercitar toda su capacidad de lógica. Cuando frente a nosotros se abren nuevos horizontes con nuevas ideas, y nuevas rutas pueden conducirnos hacia la verdad, no permitamos que nos cieguen nuestras convicciones anteriores, no nos aferremos como el crustraceo a la roca de la rutina. Examinemos con detenimiento el nuevo horizonte y analicemos las nuevas ideas y los nuevos conceptos, antes de seguir adelante. Los diversos conceptos de la verdad mantenidos hoy por los diferentes conglomerados humanos, han desplazado a otros conceptos tenidos por verdad en el pasado, y los considerados hoy, por algunos, como verdades infalibles, irán siendo también desplazados por otros conceptos más amplios. Nuestro mundo de hoy, ofrece la característica de una evolución en las ideas y una revolución en los conceptos. Los dogmas, tanto de las ciencias como de las religiones, cambian con las épocas, cediendo ante el empuje de nuevos descubrimientos y conceptos más amplios y más lógicos, que son nuevos aspectos de la verdad una. Así lo refleja la historia de la humanidad. La verdad, en sí misma, no cambia, lo que cambia es la capacidad humana para comprenderla. A medida que el individuo evoluciona, su capacidad intelectual va desarrollándose, a la vez que su capacidad conceptual se amplía y le capacita para ver más en lo profundo de las cosas, y comprender nuevas verdades, amable lector, el objeto de la vida, el objeto de las vidas sucesivas del ego, es progresar, porque, progreso es ley de la vida, subir peldaño a peldaño en la escala evolutiva del ser espiritual, el ser real, hacia la meta suprema, que es la perfección, sabiduría, fortaleza, pureza y amor, el progreso es una ley cósmica que abarca toda la creación, y como parte de ella, el espíritu y con él el alma, están sometidos a esa ley, cual sea su condición actual. No pretendemos excepción para la sabiduría cósmica, para el eterno amor, todos somos iguales. Pretender preferencias y concesiones, es propio de nuestro escaso desarrollo intelectual, de nuestro atraso evolutivo. Si sientes verdadero anhelo de conocer qué hay de verdad en eso que llaman reencarnación, y no mera curiosidad, si tu mente es libre para razonar y está libre de prejuicios, Puedes comenzar la lectura analítica de este libro, que no va contra creencia religiosa alguna, en la convicción de que habrá de serte útil y de ayuda en tu progreso y evolución. Pedimos analizar cada uno de los conceptos expuestos, en el mismo orden en que están desarrollados, sometiéndolos al análisis de la razón, profundizando y meditándolos. En dicho análisis podrá apreciarse la sabiduría y amor de esa gran energía universal que denominamos Dios. Con amor fraterno, Sebastián de Arauco.